Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Rosana Pereira, directora de Actúa Psicología y estamos aquí en un capítulo más de esta consulta o consultorio de psicología. La consulta que tenemos hoy es del año 2015. Una mujer que nos escribió diciéndonos eh, casi todo me molesta, eh, cada vez más, y no soporto a las personas en la noche me despierto muchas veces sin razón alguna así que voy al baño o me quedo despierta a veces siento que todos me traicionarán o me dejarán de lado y me da igual estar sola como veis eh, las personas cuando piden ayuda muchas veces eh, dan por hecho que, que quien les va a ayudar conoce el trasfondo de lo que les ocurre eh, y lo cierto es que necesitamos, necesitamos los profesionales de la psicología, necesitamos conocer un poco el contexto para poder llegar a alguna conclusión y aún así conociendo parte del contexto hay muchas posibilidades que pueden estar eh, funcionando para que lleguemos a, re a reaccionar, a comportarnos o a sentirnos de determinada manera que es mm, nefasta para nosotros porque vivir como vive esta chica o esta señora, no tenemos muy claro la edad, eh, realmente es que no resulta seguramente nada agradable iniciar un nuevo día con estos, con estos planes que tiene. ¿no? Vamos a ir por partes. Cuando dice casi todo me molesta, ¿qué puede hacer que a alguien le moleste casi todo de los demás, de la vida, del mundo? Pues lo más probable es que tenga unos estándares muy elevados de qué espera de la vida. Es decir, nos damos de morros con las expectativas. Las expectativas son algo maravilloso que nos sirven para eh, imaginar cómo queremos que sea el futuro, para plantearnos a dónde queremos llegar y cómo queremos conseguirlo. ¿Qué ocurre? Que si eso eh, lo aplicamos a unos niveles muy muy altos, lo único que vamos a conseguir es que esas expectativas tan elevadas nos paralicen y nada ni nadie pueda llegar a cubrirlas, con lo cual, tenemos esa sensación de que todo nos molesta porque nada se ajusta a lo que yo espero que ocurra. Cuando dice no soporto a las personas, seguramente estamos en lo mismo. Ella exige eh, un alto nivel de, de lo que espera de los demás, nuevamente, esas expectativas de cómo los demás se tienen que comportar con ella, y posiblemente esas altas expectativas también las tiene consigo misma. No es que solo se lo exija a los demás, es que también se lo exige a sí misma. Y esto, eh, cuanto más altas son las expectativas que tengo de cómo los demás espero que se comporten, lo único que consigo es nuevamente que nadie pueda pasar por ese rasero que he colocado. Si yo voy buscando en qué me pueden decepcionar los demás, sin duda lo voy a encontrar, porque ninguno somos perfectos, todos cometemos fallos, todos metemos la pata mil veces al día. Si yo me tengo que relacionar con alguien que va a estar buscando en qué me equivoco, dónde eh, fallo, dónde meto la pata, de qué me olvido, de qué no tengo en cuenta, sin duda van a encontrarme los fallos, quiera o no quiera. Por tanto, nunca voy a poder estar a la altura de, una, de lo que una persona con este nivel de exigencia tiene, de, pues, espera de mí. ¿no? Luego, creo que lo mejor es... Eh, rebajar esas expectativas de cómo esperas que los demás se van a comportar te diría cuantas menos expectativas tengamos de cómo los demás han de comportarse con nosotros cuando nosotros simplemente hagamos aquello que creemos que que, que tenemos que hacer o que nos apetece hacer siempre dentro de esos límites ¿no? que nos marca la ley y la vida en sociedad pero yo puedo elegir muchas veces qué quiero qué no quiero hacer qué me apetece o no me apetece hacer cuando yo me obligo a hacer un montón de cosas que no quiero hacer por los demás, porque pensarán de mí, porque no me dejen solo, porque dejen de quererme, esa cantidad de obligaciones que me estoy echando a la espalda hacen que efectivamente luego todo el mundo eh, me traicione o me sienta traicionado por ellos porque los demás hacen o dejan de hacer en función de lo que les apetece y si dan con alguien que lo hace porque se siente obligado siempre va a sentir que el otro está en deuda con él o con ella. Por tanto, rebaja las expectativas. Cuanto más las rebajes, menos probable es que los demás te vayan a fallar. No esperes de la gente. Recibe lo que te den con las manos abiertas y con una alegría, con una sorpresa y disfrútalo. No, no estés exigiendo a ver si te dan o no te dan lo que tú crees que tienen que darte. ¿no? Eh, posiblemente esta manera de comportarse, insisto en que no nos ha dado ningún tipo de contexto para saber qué ha estado ocurriendo en su vida, pero es muy probable que eh, sea una forma que ha aprendido eh, para defenderse. Es muy probable que haya pasado por situaciones en las que le han hecho mucho daño, en, la, en las que la han engañado, en las que ha sufrido mucho y una forma que ha encontrado de protegerse de ese engaño y de ese daño que le han hecho es poner muy alta la expectativa de lo que buscan los demás, es decir, no voy a dejar que nadie más me engañe. ¿Cómo evito que me engañen? ¿Cómo evito que me hagan daño? Eligiendo muy bien a qué personas acepto a mi lado. Claro, esta forma de defenderse... Eh, lo único que está provocando es más de lo que no quiere, porque pensar que lo que dice, eh, veréis, dice que eh, siento que todos me traicionarán o me dejarán de lado y me da igual estar sola. ¡Claro! El hecho de que te quieras defender, de que te traicionen o de que te dejen sola, te hace ponerte tantas defensas que al final lo que consigues es justamente eso de lo que tienes miedo, que es de que, de que te dejen de lado o estar sola. Es decir... Lo que haces para evitar el miedo, lo que consigues es provocarte más de ese miedo. Acabas entrando en una rueda en la que el propio miedo genera más miedo. Es difícil eh, con tres pautas salir de aquí y salir de esa situación que posiblemente lleve mucho tiempo funcionando en tu vida. ¿Algún consejo que te podría dar? No te obligues a hacer cosas, haz las cosas que te apetezca hacer. Deja a un lado los debería o es que siento que o tengo que o estoy obligada a y empieza a cambiarlos por pregúntate, ¿quiero hacer esto? ¿Me apetece hacerlo? ¿Lo hago porque espero algo a cambio o lo hago porque me apetece hacerlo? Si descubres que son cosas que no te apetecen, espera, no lo hagas en el momento, date un poco más de tiempo, date más margen para pensar si realmente mmm, quiero hacerlo o no es aquello de darle una segunda pensadita, que a lo mejor 24 horas después resulta que te das permiso para, bueno, si no me apetece hacerlo, ¿por qué voy a hacerlo? Si el otro se va a enfadar conmigo, bueno, pues ya se le pasará el enfado, si realmente es un buen amigo o una buena amiga, se dará cuenta de que puede no apetecerme hoy hacer esto, pero eso no implica que no podamos seguir siendo buenos amigos. Rebaja también el nivel de autoexigencia, date permiso para cometer errores date permiso para fallar no hay nadie todavía no hay nadie bajo las estrellas ni lo ha habido que no haya cometido nunca un error con lo cual tú no puedes ponerte esa meta no puedes plantearte esa exigencia de no fallar nunca y si no te la planteas para ti no la puedes plantear para los demás entonces acepta a los demás como son con sus imperfecciones con sus olvidos con sus meteduras de pata con que a veces nos hacen daño pero sobre todo piensa que cuando se equivocan y a lo mejor te hacen daño, no es algo que hagan eh, de manera pensada, adrede, para fastidiarte. A veces somos muy torpes, vamos por la vida pensando en nuestros propios problemas y no nos damos cuenta de que estamos causando daño a otros. Bueno, pues hasta aquí la consulta de hoy. Espero que os haya servido, que os haya hecho pensar, que os haya removido algunas cosas y también pensáis un poco como que todo el mundo me falla o todo el mundo me quiere hacer daño porque todo es demasiado. ¿Algunos te quieren hacer daño? Sí. Bueno, pues bienvenido al club. Nada más. Como te digo siempre, disfruta mucho de la vida y no te olvides de ser feliz. Adiós. Un abrazo.